¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de ARCID y les doy la bienvenida a las recogiditas. Este segmento en el que cada tanto les muestro, les chapeo básicamente las cositas que pude conseguir mientras ejerzo el noble hobby del coleccionismo. En esta ocasión tengo este más que variadito lotecito para mostrarles así rapidito lo que estuve consiguiendo en distintas ferias. Tuve una particular suerte al haber encontrado ciertas joyitas en las ferias de mi ciudad lo cual no suele ocurrir así que mejor me dejo de chácharas y les empiezo a mostrar las figuritas una por una vamos a arrancar por las miniaturas en esta ocasión fueron solamente cuatro, lo cual me pone muy mal, puesto que tenía muchas expectativas puestas en las miniaturas una que me puso muy contento es esta Kimberly de los Power Rangers que mira, mira lo que dice ahí Saban, es original y eso se nota en la escultura. Es increíble, para el tamaño que tiene, el nivel de detalle, la verdad es una muy buena figurita. Luego, una que está muy sucia, pero que me puso muy contento. No solo porque la tuve de niño, sino que... Yo la tuve en una copia de muy buena calidad. Pero este es original también. mira ¿ves lo que tiene el culo? Es el certificado de marca. Año 96. Le tengo que pegar una cepilladita y ya tengo... Una nueva miniatura favorita Después encontré estos dos pokémones Que me estoy... Estoy buscando más de estos Que son así que tienen como esta base Y son de esta goma semi-transparente Porque son muy falopa los diseños Pero también están buenos El material me gusta mucho al tacto Pero... Miren lo que pasó acá Yo... Este... Este rostro no lo puedo no lo puedo comprender, no lo puedo concebir. Es un picacho muy deforme este. Y eso hace que me guste mucho. He tenido una buena racha también en materia de figuras hechas de un material similar al petróleo puro. Como por ejemplo, estos divertidísimos Power Rangers bootlegs. No cough, más que bootleg. Este por ejemplo se le doblan... Tiene un alambrecito adentro y lo que tiene es que estas figuritas eh, dentro de poco ya van a empezar a pudrirse como que están cada vez más más frágiles, el material se va se va literalmente pudriendo o secando está en muy buen estado esta, a pesar de que vemos que la pintura está toda hecha mierda el material está, está muy bien protegido y después este patrullero que está increíble en el diseño de esto yo no recuerdo si los patrulleros fueron así en alguna temporada de Power Ranger En alguna temporada ulterior a las que yo vi. Pero si no, me parece que este es, un, este es el knockoff personificado en una figurita. La verdad es que me gusta mucho. Incluso si es de Power Rangers original, también me sigue gustando. Es una, es una muy buena figurita. Y miren, no entiendo el sexo del personaje. Por momentos parece mujer, por momentos parece hombre. Me parece que estamos ante el primer juguete de no binarie algo que me ha puesto muy contento también es esta Marge Simpson que supuestamente también es para doblarle las manos pero en este caso es tan trucho el juguete que no, no tiene alambre adentro o sea que es una copia de una copia y eso lo podemos ver al ver que tiene dos marcas de moldes esta debe ser la del primer molde y esta cuando hicieron la copia del, de la imagen eh, deben haber cortado el molde por esta zona, más o menos. Y esta versión la pusieron sin alambre. O sea que es mucho más barata incluso que la anterior. Que la anterior, si nos ponemos a ver en las manos, podemos también discernir que era también pirata. Puesto que como vemos, tienen cinco dedos. Colecciono estas, estas figuras de la familia Simpson. Pero la verdad es que en este tipo de figuras hay una variedad que es tal vez un tanto confusa. Así que simplemente me dedicaré a juntar cuantas figuritas se crucen ante mí. Algo que me puso muy contento también es haber adquirido esta Sailor Moon Knockoff de los queridísimos Chap May. La pagué un poco más de lo que hubiera querido, pero me sacó el clavo del orto de poder completar las tres figuritas que forman esta colección. Esta, vemos que atrás tiene algo muy simpático que suele ocurrir cuando compramos figuras en ferias que es que tiene rastros de plastilina acá tengo dos figuritas incompletas que debo admitir que esta me la llevé pensando que era Krillin y después me di cuenta de que no era Krillin que simplemente es Goku al que le falta el pelo y medio que me quise matar porque no, no quería tener algo Goku este incompleto si alguien tiene el pelo por favor mándenme, mándenme un privado al instagram de Arsid es una muy linda figura esta de Dragon Ball creo que fue de las pocas que salieron con licencia acá en Argentina en la época del Magic Kids y acá encontré este Pablo Mármol que lo compré, lo compré por pura nostalgia puesto que supe tenerlo en mi primer lustro de vida y manipularlo bien acompañado de memorias muy primigenias es un muy buen muñeco debo decir, el pelito como encaja, la caricatura está perfecta es un excelente muñeco de los picapiedras. me pone muy incómodo que solamente tenga un brazo Estuve particularmente en la semana, en una feria de mi ciudad, en la que nunca suelo encontrar nada más que alguna que otra figurita de los Simpsons llega un puesto, mientras estoy chusmeando, y un tipo agarra de la nada una bolsa y empieza a sacar un muñeco atrás del otro frente a mis ojos A lo cual me balance sobre esa bolsa, y pude hacerme con 8 figuras, las cuales voy a mostrarles a continuación Empezando por estas dos de Terminator Yo debo decir que esta figura ya la tengo, de hecho hay un video en el que les muestro comparaciones de las figuras de la marca Yoxa Argentina con la marca Kenner. en este caso es un Terminator de Yoxa, el cual ya poseo pero el brazo está completo de este y el que tengo yo está roto así que base, básicamente lo que hice fue invertir en un upgrade de mi figura anterior y además también lo que me ocurre es que los Terminator, cuando están a buen precio, son como una adicción para mí el que me pone extremadamente contento es el Terminator que brilla en la oscuridad yo poseo eh, el de Kenner clásico Pero este es el de Joksa Que brilla en la oscuridad La verdad es que es una figuraza De la puta madre Y lo único que tiene malo es que en los costados Le faltan las gomitas Que las gomitas hacen que el muñeco sea increíble Pero miren lo que es esto Cuando le mueves el brazo Se mueve adentro Ese cosito Es la verdad un muñeco impresionante, este de Terminator. Así que solamente me falta conseguir la versión de color cobre. Que ya saben, si alguien la tiene y quieren hacer algún canje, manden un privadito al Instagram. Y sería una actitud muy mezquina de mi parte si no compartiera con ustedes cómo reacciona esta figura a la luz negra. Miren lo que es esto. Debo admitirles que soy muy feliz aquí. Para completar la sobredosis de Yoksa esta figura de Mortal Kombat discúlpeme que yo no soy tan yo no viví Mortal Kombat cuando era pibe porque no tuve SEGA así que no me sé los nombres de los personajes pero calculo que esta es eh, Milena la cuestión no es que eran las tres ninjas como iguales así que es alguna de esas el molde es el mismo es una figura que me gusta mucho se sabe que la historia de estas figuras es que fueron hechas utilizando partes de figuras de Rambo y agregándole algún otro detallecito más una típica avivada argentina que nos ha sabido dar tantas alegrías cuando niños también es siempre motivo de alegría encontrarse con algún que otro manix y en esta ocasión lo encontré con tres y no solo eso sino que dos de ellos son de la línea de los monstruos del cual no poseía ninguno acá tenemos esta especie de reptil es un poco similar a, al dinosaurio de la serie dinosaurios valga la redundancia la gracia de los manix es que son estas criaturas con cuerpo de luchador y repitiendo una variedad de aproximadamente dos o tres cuerpos diferentes eh, creo que hacen figuras hasta el día de hoy variando las cabezas nada más y las pinturas El rostro de esta figura me genera una singular incomodidad Siento que hasta mirarlo mucho tiempo a los ojos empieza a hacer que las cosas se vean raras Tiene estas mallitas con un detalle en dorado que es exquisito Y por último, este violentísimo árabe, digamos Perdón si estoy acudiendo a estereotipos, pero la figura me lo está pidiendo. Los luchadores Manix que son humanos tienen unos rostros que son extremadamente violentos. Estas son figuras que la verdad son excelentes. Eh, no son difíciles de conseguir. Por ahí sí está costando un poco encontrarlas a, a precios baratos. Pero eso me parece que está bien también porque se están empezando a, a apreciar más. Son figuras que tienen una calidad excelente pero que son tan duras que resisten muchísimo el tiempo y no tienen nada que envidiarles a líneas como, qué sé yo, Los cazafantasmas, Fantasma, Motu, etc. Y hablando de Motu, debo confesarles que a partir de este momento ya no soy más virgen de Motu puesto que he encontrado estas dos figuras lo tenemos al icónico Skeletor que debo confesarles era la única figura que contemplaba en algún momento adquirir Está en bastante buen estado a pesar de algunas manchas y desgastes en, en la cabeza. El plástico del pecho se volvió un poco verdoso por el tiempo. Y bueno, por supuesto que sin accesorios lo he conseguido, ¿verdad? Y acá tenemos a este que se llama Trap Shaw, que está en excelente estado. Lo único que tiene malo es esta roturita en el calzón, pero después a un muñeco hasta le funciona la movida esta del resorte en el medio. La mandibulita se le abre y se le cierra. Y bueno, como verán he dejado mi escritorio nuevamente hecho una piltrafa debido a la cantidad de muñequitos que me compré, así que los voy a ir dejando para ponerme a ordenar. Si te gustan los videos que estamos haciendo, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avisa cuando sacamos un video nuevo. Y si querés hacernos el aguante, compartí este video con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo. También te invitaré a que nos sigas en Instagram, donde además de avisar cuando subimos un video nuevo, mostramos fotos de cositas que no llegan a ser un video y participamos en la comunidad de sidera Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.